te va a llegar un aviso cuando yo haya subido un nuevo vídeo por aquí así que ahora dicho esto comencemos con el tema de hoy Como te decía anteriormente en este vídeo quiero hablar sobre cuáles son los pasos a seguir para crear un plan de comunicación digital y qué es lo que este plan de comunicación debe incluir. En primer lugar es importante que sepamos cuál va a ser el tono de comunicación que vamos a utilizar, cómo nos vamos a comunicar con nuestra audiencia. Vamos a ser serios, vamos a ser formales y cordiales con ellos, los vamos a tratar de eh, estimado, vamos a tener un tono muy, muy, muy serio porque así lo requiere nuestra empresa vamos a tener un tono más alegre, más ameno, más cercano, amigable. Todo esto lo tienes que definir. Es importante que quede bien definido porque la voz de marca es muy, pero muy importante para tu empresa. Es lo que hará que las personas identifiquen que eres tú quien les está hablando. Así que esto tiene que estar bien definido dentro de tu plan de comunicación digital. En segundo lugar, tenemos que definir cuáles son esas redes sociales en las que vamos a estar presentes. De nada sirve, como siempre digo, abrirse perfiles en todas las redes sociales y querer estar en todas las redes tienes que estar solamente en las redes sociales en donde está tu cliente ideal así que selecciona cuáles son esas dos o tres redes sociales para abrir esas cuentas si es que todavía no las tienes o verificar cuáles son esas cuentas a donde ya tienes abiertas las cuentas y cuáles vas a seguir trabajando y cuáles tal vez tienes que cerrar o ver qué vas a hacer con, con ellas. Yo siempre recomiendo que si abres una cuenta en una red social no la dejes desactualizada porque realmente da una mala imagen y hasta confunde a tus seguidores, a tus clientes, porque llegan a una red social en donde no saben si tu empresa sigue abierta, si no. Así que a la hora de abrir cuentas en redes sociales, analiza primero quién es tu cliente ideal, a quién te diriges y en función de ello busca en qué redes sociales vas a poder encontrarlo. Tú estás en las redes sociales para monetizar tu presencia digital. Así que sé estratégico al decidir cuáles van a ser las redes sociales que vas a trabajar. Por otro lado, otro de los puntos a definir es cómo vas a crear contenido, en qué formatos lo vas a hacer. Vas a trabajar con vídeos, porque todo esto requiere de cierta producción. Vas a necesitar la ayuda de un diseñador gráfico porque vas a hacer un feed especial en Instagram porque vas a subir vídeos a YouTube, y necesitas unas portadas, las portadas incluso de tus propias redes sociales. Todo lo que requiere diseño o incluso todo lo que requiere realizar piezas, qué es lo que tienes que hacer a la hora de comenzar a crear contenido, cómo lo vas a hacer, en qué formato lo vas a hacer, cuáles son esos medios que tú tienes y cómo lo vas a administrar. En función del formato ya luego te pod podrás pasar a la parte de producción, pero esto también debe quedar contemplado dentro de tu plan de comunicación digital. ¿Por qué? Porque luego pasamos a la otra parte en donde hablamos sobre la frecuencia. Cada cuánto vas a crear contenido para tus redes sociales, para tu página web, para tu lista de email marketing. Ello también tiene que, esto también tiene que quedar definido dentro de tu plan de comunicación, saber cada cuánto tiempo vas a estar aportando contenido y cómo vas a organizar esa creación de contenido. Yo siempre digo que una buena frecuencia que a mí me gusta en Instagram es tres veces a la semana el email marketing una vez a la semana o cada 15 días. Eso sí, siempre contenido de valor. Artículos todas las semanas en tu, página, en tu página web, dos veces en LinkedIn, otras dos veces en Facebook. Pero evidentemente todo esto se adapta en función de cada una de las empresas. Tú debes analizar si tu cliente ideal está en LinkedIn, si está en Facebook, si está en Instagram... Ahora también podríamos analizar si está en TikTok, que es la red social que está de moda, que se está utilizando mucho y que es muy viral en este, en este momento. Si está en YouTube, selecciona cuáles son esas redes sociales o esos medios, porque también puede ser tu página web, la creación de un podcast a dónde vas a poder monetizar tu presencia en redes sociales, comienza a trabajar en ellas y ya luego sí puedes derivarte a otras redes, abrir otras cuentas y empezar a crear contenido en más plataformas. Pero primero trabaja las redes a donde sabes que vas a encontrar a tu cliente y vas a poder monetizar tu presencia. Todo esto es importante que lo tengas en cuenta porque es fundamental para tu plan de comunicación digital. Y por último, otro punto importante es... Saber cómo vas a gestionar las crisis. Como sabes, en redes sociales es normal que aparezcan comentarios negativos, reseñas negativas y tú debes saber qué es lo que vas a hacer ante este tipo de situación. Cómo lo vas a gestionar, cómo vas a responder, cuál es el protocolo a seguir. Si tienes un producto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a devolverle el dinero a cada una de las personas que presenten una queja o vas a ofrecerles eh, un descuento en otro producto? ¿Vas a ofrecerles... Eh, que te envíen ese producto tú verificas qué es lo que ha sucedido le das una respuesta ves como verás son varias la, las opciones que tenemos para actuar ante una crisis también puede suceder que sea una persona que simplemente deja un comentario negativo porque quiere dañar tu, tu reputación y eso es algo con, eh, con lo que debes contar debes estar preparado debes saber cómo vas a actuar ante ello porque no puedes sorprenderte Además, ten en cuenta que cuando llegan comentarios negativos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, siempre nos sentimos un poco dolidos, ofendidos y podemos tender a reaccionar mal y a contestar mal y eso no puede sucederte. Tienes que estar preparado, tienes que saber que esto es parte de, de, de lo que hay, que esto es así, que estamos expuestos en las redes sociales a los comentarios negativos y tienes que Primero, guardar la calma y ser rápido para contestar. Siempre digo que la clave del éxito en la gestión de las crisis es responder rápido, porque si realmente es un cliente que está enfadado, que está molesto porque te ha comprado, ha gastado su dinero, ha confiado en ti y tiene un problema, ya sea con tu producto o con tu servicio, que no está resolviendo su problema, si tú además demoras un día en contestarle, ese enfado se va incrementando. Entonces, para que esto no se haga más grande, para que esto no llegue a más personas, lo que yo te sugiero siempre es que estés preparado para las crisis, que estés atento a todo este tipo de comentarios y que puedas actuar de forma rápida. Y todo ello también lo debes dejar recogido dentro de este plan de comunicación digital que es necesario que tengas, que prácticamente te obligo a crear porque es fundamental para luego sí poder avanzar con el resto de tu estrategia en redes sociales, página web, toda tu estrategia de marketing, tu plan de comunicación digital es la base de todo lo que harás de acciones de marketing, así que es fundamental que lo tengas, que tengas presente cuáles son los pasos a seguir, que tengas todo bien definido y que trabajes en función de ello. Espero que este vídeo te haya gustado, si es así te invito a que me dejes un like y por supuesto, me encantaría que te suscribas a mi canal, activa las notificaciones así te avisa YouTube cuando yo suba un nuevo vídeo por aquí. Como te dije, todas las semanas voy a estar subiendo nuevos vídeos. Así que espero que no te los pierdas y me encantaría que te sumes a mi comunidad aquí en YouTube. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. chao chao.